operaron con éxito a Mick Ager. El líder de los Rolling Stones se sometió a una cirugía cardíaca, que consistió en reemplazarle una válvula aórtica por catéter. El cantante deberá permanecer en reposo por una semana. Los detalles, en la nota. Esta semana, la noticia de que a Mick Hager lo iban a operar del corazón sorprendió a todos sus fans y causó mucha preocupación. El bula aórtica por catéter y tiene que estar en reposo por cuatro o cinco días. Sin embargo, en las últimas horas, el medio VivoArt informó que la intervención quirúrgica que le realizaron al líder de los Rolling Stones fue exitosa. Y que los médicos lograron acceder a su válvula cardíaca a través de la arteria femoral y se encuentra bajo observación ante una posible complicación como una hemorragia. Hager deberá ahora permanecer en reposo durante al menos cuatro o cinco días en un hospital de New York para que la arteria pueda cicatrizar.